La última vez que, que hicimos un, una cosa de este tipo con, con vosotros, lo hicimos en diciembre en, en Bilbao, eh, y quiero recordar que, entre otras cosas, lo que manifestamos entonces es que teníamos la esperanza, no sé si el convencimiento, pero cuando menos la esperanza de que el año 2017 iba a ser el año en el que se iban a poder dar pasos en, eh, positivos hacia la resolución de las consecuencias eh, que se han producido tras décadas de, de violencia en este país. Bueno… Seis meses después, ¿qué, ¿qué podemos decir? Que creemos que estamos en una situación eh, diferente, que estamos en una situación, yo diría, eh, positiva, que eh, tras la decisión de ETA del 8 de abril de, eh, del desarme, se han venido produciendo eh, algunos elementos que yo, nosotros consideramos como esperanzadores y muy positivos. Eh, partidos políticos que hasta el momento se, se han venido manteniendo al margen de las reivindicaciones que habitualmente han sido objeto de trabajo por parte de SARE, son partidos políticos que, eh, que han manifestado y que además están trabajando en la eh, resolución. Por ejemplo, en objetivos concretos como es el fin de la política de alojamiento, como es el, eh, la libertad de los presos enfermos o como es la. Eh, el estudio crítico de la legislación excepcional que se aplica al colectivo de presos y presas. Hay ejemplos prácticos de ello que, que Bego Hacha ha comentado en Osquera. Eh, bueno, el miércoles se toma una decisión mayoritaria, a eh, excepción únicamente del Partido Popular, que nuevamente se queda solo en el Parlamento Vasco, eh, en la que se pide la liberación de, bueno, la, el, el traslado a Donostia de Sara Majarenas con su hija para iniciar un, un proceso de vida diferente. Eh, ayer, en el Parlamento Vasco, nuevamente, el Parlamento Vasco, también exclusivamente con la eh, excepción del Partido Popular, toma una decisión tan importante como es pedir, la libertad de los presos eh, gravemente enfermos y a la vez coincidiendo con esa decisión se produce la libertad de uno de estos presos gravemente enfermos que es el caso de Juan Marí, eh, Mariz Currena Bueno, yo creo que este es, el, este es el camino que hay que recorrer dar pasos eh, defendiendo los derechos humanos porque estamos hablando prácticamente en exclusiva de derechos humanos en este caso de las personas presas y hay otro elemento que nos parece enormemente importante tendremos que evitar continuar utilizando ETA como si ETA continuara siendo una organización en activo y una organización armada, porque no lo es. ETA ya, ya no existe prácticamente. Estamos ante un nuevo tiempo que exige nuevos lenguajes y que, sigue, y que exige también nuevas propuestas de solución. Hay que continuar avanzando en esta, en esta dirección y para ello yo creo que es importante que esa mayoría que se está conformando en el Parlamento Vasco, que ya es un hecho y que, repito, no creo que tenga vía marcha atrás, es una mayoría que es importante que se traslade también a otras instancias, en este caso, fundamentalmente, al Congreso de los Diputados, porque es allí donde se cambian las legislaciones, en este caso, de carácter excepcional, y que son las que están vulnerando los derechos de las personas presas. Nosotros pedimos, fundamentalmente, a las instituciones vascas, que, bueno, que tomen la iniciativa, que se pongan al frente de la defensa de los derechos humanos de las personas eh, presos y presas vascos y al Parlamento español nosotros seguiremos exigiendo que, que exijan o que se exija el cumplimiento de sus propias normativas. Otro elemento que queremos trasladaros y que nos preocupa. Es importante que en esos momentos en que existe un debate en el seno de las eh, cárceles, es importante que, que se respete ese debate. ...que nadie pretenda adelantarse a las conclusiones del colectivo de presos y presas... ...que la vía que estos presos y presas quieran seguir la van a decidir ellos y la van a definir ellos... ...y estamos seguros además que lo van a hacer eh, dando pasos en favor de la, de la resolución. Pasos que se van a sumar sin duda a la que ya dieron en diciembre del 2013... ...porque hay gente eh, al que se le olvida eh, que ya en el 2013, en diciembre el colectivo de presos y presas manifestaron públicamente el reconocimiento del daño causado. Por lo tanto, seguir planteando ese reconocimiento del daño causado, cuando ya se ha hecho, y se ha hecho ya hace casi cuatro años, es eh, seguir constantemente dando vueltas como un, una especie de pescadilla que se muerde la cola. Ya se ha hecho. Y se manifestó otra cosa por parte del colectivo en el año 2013, eh, que iban a hacer uso de la legislación penitenciaria. Y es algo que están que están haciendo, que están intentando hacer, pero que desgraciadamente cualquier paso que se está haciendo por parte de ellos para hacer uso de esa legislación penitenciaria se encuentra siempre con el rechazo del de, eh, gobierno español. Queremos trasladar también algo que nos parece importante. Yo creo que es injusto. Eh, algunas declaraciones que publican se han venido haciendo en los últimos eh, 10 o 12 días, en las cuales da la impresión que se da a entender que los presos y presas, eh, están eh, viendo vulnerados sus derechos por culpa de ellos porque ellos tienen la culpa porque si no si, eh, dieran no sé qué pasos eh, estos presos y presas no se les vulneraría sus derechos, pues no es cierto es decir, si estos presos y presas hoy continúan en primer grado, no es porque ellos quieran estar en primer grado, los presos y presas están en primer grado porque la Junta de Tratamiento y el juez de Vigilancia posibilitan que sigan estando en primer grado, al margen de la voluntad de los presos y presas. Se dice también que el Podrían estar, en, muchos de ellos, en libertad si accedieran al tercer grado, claro, pero no está en la mano de los presos y presas acceder, acceder al tercer grado. El 1,5% de la población reclusa en general en las cárceles españolas está en primer grado en el caso de los presos y presas vascas es el 95,5% los que están en primer grado desde el día que pisaron la prisión, es decir, algunos llevan ya casi tres décadas de privación de libertad y continúan estando en primer grado y eso no es responsabilidad del preso presa, que estaría encantado de estar en tercer grado porque muchos de ellos estarían ya en, en libertad eh, se ha dicho también que hay presos de 70 años de edad que continúan en prisión, también da la impresión que dicen, porque, porque ellos quieren no, mire, estos presos continúan con 70 años, y en algún caso algunos más, en prisión, porque continúan estando en primer grado, cuando tenían que estar muchísimos de ellos, si no es casi la totalidad, porque todos han cumplido las dos terceras partes de su condena, tenían que estar ya puestos en, en libertad. Por lo tanto, estamos hablando de derechos, y con los derechos eh, diríamos que no se mercadea, que no se chantajea, que los derechos son de aplicación, sin más, hay que aplicarlos, y por lo tanto, no es responsabilidad de los presos estar en la situación en la que están. El escenario... De vencedores y vencidos en el que yo creo que nos quiere instalar fundamentalmente el Estado, aunque se están quedando solos en ese planteamiento, eh, lo que lleva es implícita la continuidad de una dinámica que es una dinámica destructiva, que es una dinámica de, de enfrentamiento. Y esto es lo más ajeno eh, a la lógica de un planteamiento de convivencia y de reconciliación. Hay un problema que yo creo que el Estado no quiere asumir, que eh, el problema no, es, no lo tienen con una organización en estos momentos ya desarmada. No, el problema del Estado lo tiene con una sociedad, en este caso como la vasca, que cada vez más mayoritariamente quiere superar las consecuencias de décadas de violencia y, y además quiere eh, no quedarse instalados fundamentalmente en la confrontación. Desde SARE queremos quedarnos con lo positivo, que la mayoría de las fuerzas políticas, la mayoría de las fuerzas sindicales eh, vascas están dando pasos ...con el objetivo de buscar un nuevo escenario que ponga fin a la vulneración de derechos que se han venido practicando durante tantos años en el colectivo de presos y presas y también en el colectivo eh, familiar. Por eso decimos que estamos avanzando en la resolución y que aquello que dijimos en diciembre del pasado año se está eh, confirmando en el transcurso de estos seis primeros meses del año. Nosotros somos conscientes de que la sociedad vasca debe ser una parte activa y eh, motor de la resolución de este conflicto que el éxito continuado de las convocatorias que Sare viene desarrollando indica que alguien no conoce bien eh, a este pueblo, un pueblo que, que suma a su condición de sociedad organizada, de sociedad tolerante, de sociedad democrática, la condición también de pueblo eh, solidario. Y este pueblo quiere rescatar la, a los presos y presas que en estos momentos se continúan estando a cientos y miles de kilómetros de sus casas. Por ello, Sare se propone continuar insistiendo a la sociedad vasca a que se implique en la resolución, a que sea parte activa de este objetivo. Y en esta campaña que denominamos, como ven haciendo el cartel, eh, Cero Kilómetros, queremos avanzar hacia un verdadero espacio de, de convivencia y por ello, desde ahora, eh, queremos centrar nuestros esfuerzos. También, como decía Bego, Pula Pueblo, Barrio a Barrio, en las fábricas, en los centros educativos, en los órganos deportivos, en todos los sitios a donde podamos llegar, queremos centrar nuestra campaña en esa defensa de los derechos humanos, entendiendo que esa defensa de los derechos humanos nos compete a todos y a todas, cualquiera que sea nuestra ideología o nuestra ascripción eh, política. Queremos a los presos y presas vascos en Euscarrería, los queremos ya y por eso cero kilómetros. Queremos la libertad de los presos enfermos, petición a la que se asumió ayer el Parlamento Vasco. Los queremos vivos y los queremos en sus casas. Por otro lado, no son tiempos tampoco de legislaciones excepcionales, porque son arbitrarias, porque son inhumanas y porque la mayor parte de esa legislación está basada en eh, la ilegalidad. Las condenas impuestas basa, bajo esa legislación excepcional son condenas que deben de ser revisadas... ...y que deben de ser adaptadas a la legislación ordinaria. Y este va a ser también otro de los objetivos de nuestra campaña. Nosotros vamos a, a coordinarnos con el Foro Social eh, porque vamos a intensificar nuestras conversaciones con los partidos políticos... ...con los sindicatos para que instituciones y la propia sociedad civil puedan caminar de manera conjunta intentando... Mmm, llegar a cumplir los objetivos que nos estamos planteando, es decir, terminar con la vulneración de derechos. También vamos a tratar de insistir mucho en dinámicas con los colectivos de abogados en relación a todo lo que conlleva la vulneración de derechos a estos eh, colectivos y eh, no vamos a olvidar la situación de los eh, niños y niñas pequeños, hijos o hijas de presos o presas eh, en cárceles alejadas de su domicilio. Ese es un colectivo eh, ...muy vulnerable. Es una campaña, en este caso también muy intensa... ...que finalizará el 20 de noviembre, el Día Internacional del Niño o Niña... ...con un acto eh, de cierta eh, magnitud. Es mucho trabajo el que eh, vamos a, a desarrollar. Eh, todo esto va a terminar, como decíamos al principio, con la manifestación de enero de 2018... ...esa manifestación multitudinaria habitual que este año, o el próximo año, queremos que sea una manifestación donde se plasme con mucha más claridad eh, esa concepción plural que SARE tiene de la necesidad de que todos y todas nos impliquemos en estos eh, objetivos. Y termino ratificando nuestra esperanza en que estamos en un momento absolutamente nuevo, que es un momento que tenemos que aprovechar, que es un momento que nos tiene que permitir seguir avanzando. La fotografía de ayer o hoy que vienen los medios de comunicación, por ejemplo, del alcalde de Rentería, eh, con un homenaje, con un acto de reconocimiento a las víctimas de la violencia de ETA, es eh, yo creo que es la aproximación real también del cambio de, de posicionamiento de unos y de otros, eh, posiblemente más de unos que de otros. Y, y, por lo tanto, pedimos que ese, esos pasos que se está dando también en el reconocimiento a las víctimas de ETA por parte de, bueno, del alcalde de Rentería u otras personas sean pasos que sean seguidos también por esa otra parte de la política por esa, esa otra parte de la sociedad que se mantiene inamovible, que se mantiene inflexible, pero que en el caso de Euskal Arríe se está quedando absolutamente sola.